Muy buenos días, saludos a todas y a todos. Mi nombre es Carmen Lloro Muñoz. soy académica de la Universidad Austral de Chile, bien al sur de Chile, en la ciudad de Valdivia. Me da mucho gusto acompañarles. Tengo la responsabilidad de organizar aquí a estos jóvenes compañeros que me ha tocado... Merecido, merecido. En este foro de salud colectiva y soberanía sanitaria, ¿no? que es bueno encontrarnos a ambos grupos de trabajo en el ejercicio que sin duda ese eh, cierre y expresión de varios días de trabajo. Eh, ha sido una jornada intensa, ha sido sin duda no, no, también una excelente anfitriona para todos y todos. Les aprovecho de agradecer a quienes sean eh, locales su hospitalidad una vez más. Y en el día de hoy estamos para conversar sobre el y horizonte del pensamiento crítico latinoamericano en salud, que sin duda son ejes fundamentales que nos unen y nos hacen converger a dos grupos de estudio. Personalmente eh, pertenezco a estudios sociales sobre las, para la salud, y vamos a estar compartiendo las ideas de, eh, de, eh, en este orden de presentación. O José, José Neriño, que, que está aquí a mi lado derecho con Pratt que se va a conectar eh, vía virtual con la ayuda de, de Gonzalo, eh, Manuel Espinel y, y María Hernández. Voy a hacer, intentarse muy ajustada con los tiempos, la metodología compañeros, va a ser la siguiente, les voy a pasar un tablito cuando lleven 5 minutos de presentación, otro papelito cuando lleven 10 y otro cuando los voy a sacar del aire. ¿sí? Eso va a ser mi metodología tan estricta. De manera que podamos disponer de algunos minutos para poder conversar con, con los presentadores. Bien, entonces vamos a empezar. José. Muy buen día. Hoy como brasileiro falarei portugués, falarei devagar para de tal forma que la comprensión sea más fácil. Uh, Devo confessar que já fiz umas quatro versões sobre a minha apresentação nesse painel de hoje, que foram se transformando a partir da minha experiência aqui na própria conferência de Clássico e foram novamente modificadas depois desse painel de hoje de manhã. Por quê? Porque o título do painel é Encruzilhadas e horizontes do pensamento lá, crítico latino-americano em saúde, particularmente no eixo direito à saúde, tensões e desafios entre o público o coletivo e o mercado. A primeira abordagem que fiz, que eu já havia feito antes lá no Brasil, antes de sair de casa, foi uma obra Pera... gratuita, Desculpa, eu estou gravando. Desculpa. A primeira versão, eu fiquei muito tocado pela ideia de cruzilhadas do pensamento crítico. E pensei em fazer uma trajetória é, dos principais referências ao longo da minha vida. Eu transitei na minha vida entre a academia e a gestão, a direção. De serviço de Saúde. Eu fui, eu fui professor universitário, minha profissão basicamente, a minha alma é de professor, embora tenha dirigido o um Centro de Saúde, o um Serviço Comunitário, o um Posto no Favela, sido é, secretário da Cidade do Rio, secretário do Estado do Rio, secretário nacional da Previdência do Social durante a... Nova República, secretário nacional de atenção à saúde do governo Lula 2. E agora estou, no, estou de volta à academia, coordenando um projeto na Fundação João do Cruz, chamado Saúde Amanhã. Saúde Amanhã, saúde Horizonte Perspectivas do Sistema de Saúde Brasileiro. E pretendo compartilhar, então pensava em homenagear quem me influenciou tá, o pensamento primórdios, quando eu fui discípulo, uma personalidade latino-americana, que para mim continua patrono, um carinho muito grande, e então vou fazer essa homenagem, chama-se Mário Pesta, um companheiro argentino, foi meu professor, foi quem me instruiu na área do planejamento de saúde, quem me capturou, eu ia, eu ia ser epidemiologista, eu estava preparado, Mário Pesta e Abolfo Chorne, outro argentino, que está em refugiados do Brasil, Dando aula na minha universidade, me capturaram da epidemiologia. Me capturaram e me jogaram na política de saúde. E uma outra homenagem também, que eu repito aqui, se chama também um outro argentino, digo, não quantos argentinos na minha vida, é, que se chama Juan César Garcia, que foi quem disseminou o pensamento é, crítico das ciências sociais em saúde e a unidade em que ele foi professor ao Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lá no Rio, no Rio de Janeiro, junto com a Universidade Autônoma do México de Xochimilco, é, é, fizemos, dos primeiros primeiros, né, e outras unidades do, do Brasil e da América Latina, fizemos a grande renovação, o é a grande renovação do pensamento crítico na América Latina. E essa homenagem nos indo, de, de fazer as outras homenagens que faria, Tem brasileiros, que eu vou eu não vou fazer dois brasileiros, um adiciona-se Carlos Gentil de Mello, provavelmente vocês não conhecem, eu, um pensador um, que refletiu intensamente sobre o seguro social brasileiro, morreu na década de 80, e outro, Ósio Cordeiro, que talvez alguns de vocês o tenham conhecido, também foi intelectual, desse movimento pioneiro, junto com Vanceva e Ava e Cristina Laurel, porque foram os dois, Miguel Marques, Edmundo Granda, Edmundo Granda estudou junto comigo, estudou estudei com uma escola de classe, mas enfim. Então, feita essa, essa homenagem, eu queria dizer que quando comecei a trabalhar com em saúde corretiva, com saúde pública, medicina social, nome que queira, não vou entrar nessa discussão teórica, eu era intensivista. Eu, eu, eu era intensivista, eu era médico e intensivista. Não, você disse eu estou com um, três. Ah, Falta 5? Ah, sim, sim, eu cinco sim. Eu que passei a falta cinco não, não, não. Então, vamos lá. Então, quando fiz essa duração, foi um momento político importante. Vivemos no Brasil, vou fazer reflexos assim importantes. Tudo que eu vou falar é a partir da experiência do Brasil, que creio que seja relevante para a América Latina. Eu Quer dizer, quando comecei, eu migrei para a medicina social, eu era intercimista. Por quê? migrei? Eu havia feito uma luta no regime militar e eu participava no movimento estudantil na luta contra a ditadura. E minha meta era o socialismo. E nós tínhamos exemplos concretos de socialismo na década de 60 e 70. Nós tínhamos a União Soviética. Nós tínhamos Cuba, nós tínhamos a China, tínhamos até mesmo a social-democracia europeia, tínhamos exemplos, digamos, de sociedades mais justas do que a selvageria colonizada, é, é, é, dependente, do, que, é a nossa, que é a sociedade brasileira. Então, nós, então foi combinar esse movimento de mudar, a, o movimento de desejar a mudança diante de propostas de socialismo real ou social-democracia, com e a medicina que me empurrou para, digamos, o caminho da medicina social. Por que, que eu estou chamando disso? É porque a inspira... quando começamos a discutir a reforma do sistema de saúde brasileiro, nós estamos inspirados por esses modelos reais. Modelos reais, não eram modelos virtuais. Era uma medicina tal como era para qualquer das opções que tínhamos para, para orientar o serviço de saúde em sociedade muito mais democráticas do que o Brasil não é? e, ao mesmo tempo, havia a necessidade também de nos engajarmos, nos voltarmos para trabalhar junto com o povo, junto com as classes menos favorecidas, junto com as classes que estão dominadas no Brasil, não é que é? porque nós tínhamos forte inspiração marxista, nós tínhamos forte inspiração marxista, Também aqui, antes eu ia fazer o povo da oposição que naquela época era muito intensa entre os autosserianos, também vou, vou falar isso, não. Mas enfim, eh, então, então tinha que essa ideia de ir ao encontro do povo. E aí o encontro do povo, ao mesmo tempo, um certo realismo político, de entender que vivíamos sob um regime ditatorial e tínhamos um sistema de saúde que era completamente fracionado. Nós tínhamos o seguro social, como vocês têm no México, no México, nós tínhamos o sistema correspondente ao Ministério da Saúde, que tratava basicamente das ações de saúde pública, tinha poucas ações eh, hospitais, postos de saúde, poucas exceções, e tínhamos as secretarias estatais dos estados e das, das municipalidades que cuidavam, tinham o cuidado, e tínhamos o um serviço de atenção misericórdia, de, de as misericórdias. E o um setor privado do próprio bolso muito forte, era um sistema completamente fragmentado. Então havia um debate no sentido da convergência desses sistemas. E na base, uma ideia de revolução pela base. Então havia uns movimentos fortes que começamos a desenvolver no sentido da medicina comunitária. Por que falo isso? Porque isso não desapareceu. Nós não podemos abandonar aquilo que nos levou a médicos de pés descalços, agentes comunitários de saúde, integração nos territórios de políticas de saúde. Isso era um fator dominante, e eu estava lá junto. E eu me recordo é, das primeiras reuniões que eu fazia na comunidade da periferia da cidade do Rio de Janeiro. Reunimos com, com, com, com, com os moradores. E o principal de saúde, problema de saúde aqui: iluminação pública, saneamento. Então, então, essa coisa é muito importante. Yeah. E por que eu estou ressaltando? Porque esse é um dilema. Eu quero dizer que isso não é incompatível com os passos que se seguirão. Mas, do termo de vista macro, qual era o debate? O que, que era a mercantilização da medicina naquela altura? Um tópico que deixamos de visitar, deixamos de visitar e temos que revisitá-lo, muito fortemente influenciados naquela altura por Ivan Lich, e Ivan Elit e Michel Foucault, é o um conceito de soberania que não é o do Vossalo, é o domínio dos corpos. Domínio das consciências, o domínio da força de trabalho, a medicina como opressora, controladora de consciências. Os salubristas, há alguns que têm esse mesmo sentimento. A Covid eu que perceber salubristas querendo Contra... Não pode assim, não pode fazer isso. Não não, não, não, não, pode assim, não pode. Então, foi muito doloroso, com muito vigor, com com razão, mas existia um certo prazer clave orgástico, digamos, nesse ponto de vocês. Então, esse era. Um, e outra dimensão, que era o privado naquela altura era a, a prestação de serviços por hospitais privados, que sugavam os direitos da Previdência. Depois, é, é, a, o quadro foi se complexificando e nós fomos trabalhando na unificação desses serviços que culminou com a Constituição de 88. Estou faltando várias etapas. Por quê? Foi na Constituição de 88 que nós consagramos, em um artigo, três aspectos fundamentais dessa luta. A saúde como direito dos do, do cidadãos brasileiros e dever do Estado. E esse direito e dever garantido mediante políticas sociais e econômicas que diminuam, reduzam o risco de adoecer e morrer. A determinação social, entendendo que os cuidados de saúde, às vezes a gente esquece disso, a gente começa a falar da atenção médica, atenção médica, esquece de educação, lazer. Trabalho, esquece, agora tem um aqui mesmo, aqui mesmo. De outra vez, discussões intensas sobre o modelo de assistência, esquecemos a relação com as outras políticas públicas, que têm muito maior impacto. E terceiro, na Constituição, aquilo que tem sido o foco de debate, acesso universal e igualitário ao sistema de serviço de saúde. O que fizemos para isso? Continuamos, então, buscando integrar o serviço do seguro social, da... da o serviço das próprias santas casas e das municipalidades e dos estados no do sistema daquilo que foi conformado como sistema único de saúde. Porém, houve um passo que eu acho que os mexicanos estão tendo muito cuidado em tratar, que foi a dissolução da, da Previdência Social, eu tenho dúvida. Na época do PUS, mas não é um caso. Que foi a dissolução. A integração, ao contrário, a integração do um sistema que não perdesse a potência e a universalidade da, da, da, da, da, da, do, seguro, da, do seguro social. O que, qual foi um dos problemas, dos efeitos colaterais que eu advirto vocês sobre a questão do público e privado? É que essa, é, é, digamos, essa unificação se, por um lado, ampliou os cuidados de saúde a, a populações que não tinham, integrou cuidados, expandiu a atenção primária, começou a organizar redes de cuidados de saúde por outro lado, fez um processo que um, um, um economista brasileiro chamou universalização excludente. As camadas de maior renda e os trabalhadores formais, prestem atenção. A, claro, o proletariado moderno da indústria automobilística de São Paulo, de contratos mais formais, quis abandonar o, o, o seguro social já. Esse é dos pobres. Então, os sons para lá um quarto da população brasileira, um quarto, não é pouca coisa, são 25 milhões de pessoas. 25 milhões aderiram a grande forma de privatização hoje no Brasil, que são os planos e seguros privados de saúde, que consomem, a, a, que têm a cobertura, o gasto per capita, a despesa per capita dos planos de seguros de saúde, que são inteiramente privados, são arranjos inteiramente privados, são cerca de uma quase o dobro do per capita do resto do Sistema Único de Saúde. Mais do que isso, eles retomam, eles capturam a classe médica, sobretudo a classe médica, pagam mais, e os médicos deixam de ser adeptos, de atender os pobres. Eles querem, vão lá, o serviço público se torna indesejável e passa a ser a melhor opção prestar serviço. Então, nós estamos atravessando hoje, Uma secção dolorosa do sistema público e do sistema privado. Não, não apenas na contratação, nesses pontos que o Hugo falou aqui de manhã, mas comparto inteiramente com as observações de Hugo aqui. Eu estou vendo o falar hoje de manhã, até me propor muitos dos argumentos, a própria indústria farmacêutica, da vacina, mas do ponto de do cuidado, que o Hugo não explorou tanto, tanto, nós temos essa, esse, esses que eu chamo, essa. essa, essa, essa esse efeito, como se fosse um, um câncer, destruindo o próprio SUS, sobrevendo recursos, capturando consciência, capturando, privatizando o próprio desejo, o próprio cuidado de saúde e a sua essência mais privada, como um bem de consumo individual, inclusive, fazendo com que o Brasil, na década de 90 do século, do século passado, adotar-se ao contrário de uma agência especia, específica onde o, o, o, o usuário é tratado como um consumidor que cuida dos planos de saúde. E há outro que é o SUS, que cobre 75%, 160 milhões de brasileiros, onde, onde nós teremos cidadão. Isso provoca uma cisão uma econômica, uma decisão de consciências, que é um grande dilema e creio que seja um grande desafio que nós estamos enfrentando e temos pela frente em toda a América Sul. Por quê? Porque o capital financeiro aí penetrou, não é os não, controles, são basicamente majoritários, são de grandes fundos de investimentos multinacionais que estão presentes na organização e exercem influência política importante, inclusive do Partido dos Trabalhadores, entendeu? do ponto de vista da influência, da incapacidade pela necessidade de conciliação da classe média com e o proletariado organizado que é o grande desafio que enfrentamos hoje. Para isso, é preciso reconstituir a cidadania, reconstituir os nossos serviços de base, reconstruir a atenção primária com força doutora, aumentar a integração horizontal, tanto a nível do território quanto a nível nacional, e entender que não teremos um sistema universal de saúde, um sistema justo, autônomo, numa sociedade que não revorça suas bases é, da, da sua própria organização política e social. Muito obrigado. Muchas gracias José Naroña que es de la Fundación Osvaldo Cruz ¿no? Eh, no sé Gonzalo si tenemos a, a Lenny Lenny Trat es del Instituto de Salud Colectiva de la, unidad, de la Universidad Federal de Bahía, también de Brasil y se va a conectar eh, vía streaming parece que Sí, vamos Hola, a tener la ¿me escuchan? Buenos días a todas, todos los no, no, no, todos. Primero, uh, agradecer por la comprensión, porque en realidad estoy en México, pero es, me quedé enferma desde ayer, estoy con fiebre, así que eh, Gonzalo muy gentilmente ha conseguido organizar para que participe de, de manera remota. Bueno, eh, ayer escuchaba en la carpa mayor algunos diálogos de hecho magistrales, y una de las especificadoras que discutía el tema de educación ha citado un principio indígena que tiene que, que ver con los límites de la perspe, eh, percepción y perspectiva de uno de uno, que tiene que ver con la idea de que llegaré hasta donde mi mira alcance. Entonces, este es mi punto de partida para decir que soy del Instituto de Salud Colectiva de la UFLO, la Universidad Federal de Bahía, y que estuve durante, desde los primeros momentos que me incorporé al Instituto, eh, transitando entre dos eh, estes, ¿no?, eh, de la salud colectiva, Ciencias Sociales y Salud, y planificación, gestión y políticas de salud. Eh, la verdad es necesario decir que me parece muy interesante cuando José Noruya comentaba que había cambiado varias veces su, su foco de exposición En mi caso, eh, quiero clarear que no pretendo, por ejemplo, discutir eh, cuestiones relativas al mercado. Y sí, eh, voy a organizar mi exposición a partir de la idea de generación. Generación y cambios en, en la salud colectiva brasileña. Eh, y para discutir generación, voy también a añadir eh, los conceptos de trayectorias y proyectos. ¿Y por qué he elegido este camino? No? Porque me parece muy importante eh, tener una visión eh, sobre... Eh, los procesos de renovación eh, de la intelectualidad brasileña, el campo de salud colectiva, pero también renovación de agenda y de proyectos. Y como estamos hablando de pensamiento crítico, hay que también discutir un poco la perspectiva de marcos referenciados Bueno, y yo me que, eh, ¿cuál es el concepto Concepto de generación que, que me guía. ¿no? Es la idea del lazo generacional que se da a través. Perdón, estoy en la parte que no es la buena. Ahora. Un momento ah, Aquí. El vínculo, mejor que lazo, creo que no es, no, no, no, no es así en castellano. El vínculo generacional, pero me encanta la idea del asmo. No creo que sea la traducción mejor, que se produce al compartir experiencias y, sobre todo, acontecimientos que engumpen en la continuidad histórica, marcando y transformando una determinada generación. Este es el concepto de Mannheim, eh, que también, claro, la complemento con la idea de Bowman de que, ciertamente, eh, embora no deban ser ignoradas, las fronteras que separan las generaciones son borrosas o maleables y, como tales, están sujetas a cruces y ambigüedades. Esto es importante porque hace poco he, he coordinado una, una gran investigación en Brasil para entender el proceso de construcción, uh, no, no ha sido la primera, por cierto, del área uh, de Ciencias Sociales y Salud. Y a partir de este concepto de generación, Hemos trabajado con tres generaciones principales. La que llamamos uh, la generación histórica, aquella que ha constituido el campo, la generación intermediaria que ha trabajado con la institucionalización de este campo y la generación de, de la consolidación del campo de salud colectiva. Por supuesto, cuando hablo de estas generaciones Estamos hablando de un corte en el contexto brasileño de todo un movimiento de eh, distinguir salud pública y salud colectiva. Bueno, pues eh, es preciso decir que en mi caso, me tú como esta, no, no he sido de las históricas, tampoco soy de las nuevas generaciones, y pues está, pues creo que estoy en la intermediaria. Y una cosa que eh, es muy interesante para pensar generación, es justamente los acontecimientos y las experiencias que se comparten, ¿no? Y sin duda, durante este proyecto hay una cosa que es indiscutible. Eh, la potencia, la importancia que ha tenido el movimiento de la reforma sanitaria brasileña como algo, eh, sobre todo en la generación histórica, se trae la memoria de este proceso de gran evolución. ¿No? Y a partir de él, todo un conjunto de negociaciones para discutir cuál sería el proyecto de salud colectiva. Y justo esta idea de proyecto es muy interesante si queremos discutir agendas y pensamientos críticos. Si dialogando con Gilberto Velho el concepto de proyecto se refiere a una conducta organizada para lograr fines específicos convirtiéndose en anticipación de trayectores. Pero no hay, dentro de esta perspectiva, una connotación lineal o determinista, o fija, ¿no? Eh, Sobretudo, es preciso reconocer que los proyectos son relacionales e interaccionistas, y por tanto, son proyectos donde se conectan dimensiones individuales y colectivas de grupos, de instituciones, de organizaciones y que pueden ser cambiados. ¿no? Eh, los imprevistos, la descontinuidad, los nuevos acontecimientos van a cambiar esto. Pero, para entender algunos cambios eh, que ha pasado en Brasil, primero decir que el movimiento de la reforma sanitaria brasileña no quedó en los años 80. Ah, hay una trayectoria de construcción eh, que es de consolidación, la búsqueda de consolidación de la reforma, pero a la vez... De construção, consolidação do sistema único de saúde de Brasil. Mas, quando eh, miramos para as gerações intermediárias, e, sobretudo, para as novas gerações, se vai notando que há como um eh, não sei se estranhamento é a melhor palavra em castelhano eh, porque, claro, um que não há compartilhado dessa experiência e É, com parte de outros tipos de experiências, ou de desejos, ou de projetos, é, e pensa a reivindicar um espaço dentro deste campo. E há dois acontecimentos que são muito importantes para a renovação deste quadro. Um é Reúne Reuni sido uma grande política do governo Lula para expandir... É, los cuadros de las universidades públicas expandir los cursos muchos cursos nuevos han sido creados incluso el curso de graduación en salud colectiva hasta entonces eh, toda la formación de los sujetos sujetas actores actrices en este campo se daba a través del posgrado eran gente que venían de formación médica de distintas áreas de salud o de formación en ciencias sociales Uh, o áreas afines, pero eh, a, partir de un, a partir de la creación de nuevos cursos también aparece un curso específico de formación en salud colectiva. Además de la creación de este curso, de hecho, muchos programas de posgrado han podido ampliar su, eh, su cuadro, sus, sus cuadros, y con esto se ha fortalecido eh, esta área, ¿no? desde el punto de vista de formación, de investigación, pero enseguida, o durante bueno, no ha sido muy, muy enseguida, hay otro fenómeno que va a impactar fuertemente en la manera de producir, en la definición de proyectos, en la priorización, que es precisamente el proceso de evaluación de los programas de posgrado por la CAPS de Brasil. Este proceso de evaluación, durante mucho tiempo, se faltó en una lógica productivista y eso, un movimiento, ha inducido muchos cambios del punto de vista uh, de agenda, de priorización. Eh, incluso la investigación, si pensamos en una tríade, eh, investigación, formación, educación, e extensión o cooperación, eh, no hay duda que este proceso uh, ha inducido una focalización casi que eh, exclusiva en los procesos de investigación, pero no solamente en los procesos de investigación, pero también en qué tipo de investigación y qué tipo de parceros. ¿Por qué digo esto? Porque... Eh, había una preocupación muy fuerte con internacionalización de esta producción. Y esta internacionalización desde la perspectiva de CAPS y de otras agencias internacionales estaba absolutamente conectada con el norte global, con los grandes eh, paradigmas, autores y universidades localizadas en Europa o Estados Unidos. En ese sentido... He por ejemplo, en mi caso específico, en el ISC, en el inicio, casi eh, 94 al ISC. Y durante casi ocho años, muchos de los nombres que ha eh, comentado José Noronha han sido parte de mi formación, algunos he conocido personalmente. Mario Testa, eh, Edmundo Granda, uh, Carlos Matos, eh, había Jane Braille, había allí, eh, Cristina Laurel, todo una, un reconocimiento de la importancia de este grupo y algunas instituciones como ALAMES, era eh, un tipo de, de instituciones que considerábamos pues, muy importante Con el pasar del tiempo, esta eh, valoración, digamos así, de los referentes y, y de los intelectuales latinoamericanos ha perdido espacio. Y ha perdido espacio, sobre todo, porque se ha trabajado en una perspectiva muy sintonizada con lo que se esperaba de los indicadores de internacionalización, y que, claro, hay que publicar, y publicar mucho, y hay que publicar en periódicos de gran impacto, y todo ello ha producido una transformación en el modo de actuar. Bom, bueno, mas também há acontecimentos mais recentes que, outra vez, há produzido câmbios significa, significativos na renda. Uh, Eu vou contar de dois. Um é justamente la as políticas, políticas afirmativas. As políticas afirmativas são <coughs> possibilitado em Brasil la inclusión de todo un contingente de personas que no estaba presente en las universidades, que no tenían acceso a la formación universitaria, y como estaba direccionada para eh, estudiantes de escuelas públicas, eh, población negra, población indígena, algunas cotas para personas con necesidad especial, incluso en algunas instituciones para población trans. Estos cambios en los últimos años han, hecho, han impactado muchísimo, eh, no solamente en lo que se produce, pero también en cómo se trabaja, y cómo se actúa. Hay una frase que creo que no es nuestra y que ha, si, pasa en todas partes, pero que ha quedado muy fuerte ahí, entre nosotros. Nada sobre nosotros sin nosotros o nosotras. Este, este ponto uh, a uh, produzido como uma tensão, a uma tensão entre universidade e sociedade, entre uh, academia e movimento movimentos sociais. Durante durante muito tempo, eh, parte da saúde coletiva brasileira a incorporado uma visão de movimentos sociais muito institucionalizada, de certa maneira normativa, entonces, los consejos de salud, la, uh, las conferencias de salud eran reconocidas como lo que hay de más eh, significativo, pero como hay eh, todo un conjunto de estrategias de, de actores y actrices que están en este contexto, pero no están fuera de estos espacios institucionalizados. Así que las políticas afirmativas, sí, han hecho una gran diferencia, pero también el otro aspecto es la agenda mismo del activismo. Um, nos, nos ha dicho Julieta, mejor utilizar militancia, pero creo que eh, sigo. Me parece que la categoría activismo conecta más con un tipo de actuación más contemporánea, sobre todo de una parte de, de los colectivos. Así que el activismo de género y el activismo étnico racial, entre muchos otros otra vez ha impactado en los proyectos de la salud co colectiva, pero, pero, más una vez, uh, gran parte de, del campo y de algunos programas eh, ha mirado las espaldas para estas transformaciones. Creo que más recientemente se está uh, mirando con más atención uh, hay, en los últimos congresos de ciencias sociales, por ejemplo. Casi que todas las mesas, los paneles que hicimos, había una composición entre academia y eh, movimiento social. Ahora mismo hay eh, defensa, no sé si se dice que ayude, de, de tesis de, de eh, maestrías que están presentes en, la misma, en el mismo juzgado, personas del movimiento social. Todavía no tienen el mismo estatuto, pero ya ahí ¿No? y ya está. ¿Nos puedes escuchar? ¿Qué, ¿Qué queda de tiempo? ¿Se acaba? Sí, estamos en el tiempo. ¿Pues si nos puedes eh, hacer un cierre, por favor? Sí, ya cierro. Gracias. Bueno, pues para finalizar, eh, me parece que hay un, un, un punto que trae ahora, es uno de los marcos referenciales. Llama la atención, recientemente he hecho esta investigación, como es muy, muy débil la incorporación de los estudios, por ejemplo, decoloniales en, en la producción de salud colectiva brasileña, también que me parece, y así voy terminando, eh, que es necesario trabajar no solamente en la refundación de los sistemas de salud, pero en la refundación de la misma vida en sociedad, de, de, de, de las relaciones, de modos de relaciones entre academia y sociedad. Y en el caso específico de Brasil, me parece que es necesario relativizar, eh, volver a tener esta, uh, este encuentro con nuestros hermanos y hermanas. Eh, la salud colectiva brasileña todavía eh, tiene una aproximación actualmente muy tímida. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y a continuación nos hará su presentación eh, Manuel Espinel de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad Complutense de Madrid, según indica aquí el programa. Manuel, te entregamos y te, te vamos a ir avisando también así en una escalada de tiempo. Eh, eh, eh, eh, no juego, no eh, eh, buenos días a todas, a todos y a todos, y a todas, fundamentalmente. Eh, mi nombre es Manuel Espinel y soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid. No sé si eso puede ser importante o no. Creo que lo importante es decir algunas otras cosas. Eh, uno, que soy hombre, y entonces aquí otro de tantos hombres que estamos acá, creo que es importante. Soy blanco. Creo que eso también es bastante importante. Soy migrante, eso nací en Colombia, llevo 23 años en España, mi madre también fue migrante, dirán, bueno, ¿para qué habla de la madre? Generalmente los hombres terminamos hablando de las madres, pero bueno, no importa, yo también fui migrante, vine a Colombia durante la guerra civil española. Eh, cuando llego a España, a mí a veces me llaman suaca o panchito, que es otro de los términos con los, también con los cuales nos identifican cuando venimos de América Latina, entonces lo de blanco también se puede relativizar en contextos eh, migratorios. Eh, también trabajo en una universidad del norte global, es importante decirlo, en una facultad de sociología, coordino un máster de, de, de sociología aplicada que es colonial, no lo voy a negar, y trabajo dando sociología en un máster de estudios contemporáneos de América Latina que también es un máster fu fuertemente colonial. Aunque dentro de ese máster creo que es importante mencionar que somos tres colombianas que trabajamos eh, en ese máster, tenemos un colectivo que se llama la colectiva sentipensantes de los Márgenes, a partir del cual tratamos de hacer algo que llamamos resistencia, que es una palabra que a mí me interesa, que de pronto quede en el ambiente una resistencia, como diría Silvia Rivera, a veces pasiva, aceptando cosas, pero también activa. Entonces nos consideramos mujeres eh, resistentes, desde los márgenes. Y también nos situamos un poco ya no en la vanguardia de una decisión que tomamos, sino desde la resistencia, como desde la retaguardia, como decía de la aventura de Sousa en algún momento, ¿no? Y en ese contexto, eh, me sitúo en, más en el margen y me voy a desplazar para hablar de las encrucijadas de los horizontes del pensamiento crítico latinoamericano en salud. Y, y trataré en la medida de lo posible de hacer dos cosas, uno, no hablar de salud, eso por una parte, y por otra parte ser crítico, porque si estamos hablando de pensamiento crítico, uno tiene que ser crítico, sino entonces para qué lo llaman a uno a hablar de estas cosas, ¿no? Eso. Entonces, eh, utilizando un poco la idea de Santiago Castro Gómez, el filósofo colombiano, y partiendo de la idea de la crítica a la razón latinoamericana, que me parece que es importante tenerlo en cuenta, eh, tenemos que situar que también el pensamiento crítico latinoamericano ha sido un pensamiento fuertemente latinoamericano-centrista desde cierta perspectiva, ¿no? Es decir, eh, bueno, pronto, eh, lo, lo, creo que es importante no perder de vista que si hablamos del pensamiento crítico en salud, tenemos que pensar desde el pensamiento crítico latinoamericano, no debe hacer una genealogía del pensamiento crítico, sino pensar, ver cómo ese pensamiento crítico latinoamericano que tiene muchos años, y si lo vemos desde Silvia Rivera tendría muchos años desde la resistencia a los pueblos originarios, pero sí decir que es importante pensar de que tenemos un pensamiento crítico, pero ha sido un pensamiento crítico que se ha localizado también en ciertas regiones de América Latina. Y desde ese punto de vista, como señalaba... Como señalaba Nelson, señala Nelson Maldonado de Torres, que es la persona que está ahí ubicado en el Caribe, ha tenido ciertos rasgos eurocéntricos. Entonces, eso es importante no perderlo. Y, y, y algunas de las cosas que a veces decimos tiene eso. Y desde esa perspectiva, nuestro propio pensamiento crítico latinoamericano en general y en salud en particular, incluyendo la medicina social y en algunos casos la salud colectiva, ha invisibilizado o es invisible al pensamiento afrocaribeño. Y yo me voy a situar un poco de esta dimensión del, del pensamiento afrocaribeño Y entre las encrucijadas y las críticas que creo que tiene el pensamiento crítico latinoamericano es la ausencia o la deuda que tenemos con el pensamiento afrocaribeño y ese pensamiento que se ha desarrollado hoy ahí. Y sobre todo que tiene consecuencias o ha tenido consecuencias muy severas porque hemos perdido las conexiones tanto epistemológicas, metodológicas y prácticas, con un pensamiento afrodescendiente, directamente, es decir, un pensamiento que proviene y que se ha desarrollado y se ha construido en la diáspora africana, en toda la región afrocaribeña y sobre todo en términos de racialización y racismo, ¿no? Creo que ese es un problema, una deuda grande, entre otras cosas que tiene un pensamiento crítico latinoamericano en la región. Y entonces, eh, como dice el propio Nelson Maldonado Torres, el encuentro violento con grupos concebidos como indígenas y esta exportación forzada, violenta y masiva de y familias pertenecientes a grupos étnicos de África a través del Atlántico permitió la configuración colonial de las formas de producción y de Configuración de espacio, tiempo y de las poblaciones del planeta. Entonces llama la atención desde ese punto de vista, siguiendo a Nelson Maldonado Torres, el, el olvido y las desconexiones que hemos tenido con este pensamiento afrocaribeño y sobre todo la desconexión que ha tenido el pensamiento crítico latinoamericano, insisto, con la diáspora africana eh, y sus orígenes, digamos, o sus procesos eh, eh, el, lo que se, también se denominó igual que nos pusieron a América Latina ya le pusieron el nombre de África en los procesos coloniales. En ese sentido eh, eh, voy a resaltar solo dos unas pequeñas ideas por la falta de tiempo no es simplemente quiero que sea más sugestiva que otra cosa eh, a veces por ejemplo un pensador como Frank Fanon que lo citamos mucha gente pero al final es más citarlo como para decir que utilizamos algo de pensamiento afrodescendiente, que otra cosa, ¿no? Y, y olvidamos que, por ejemplo, el primero que habló realmente en la región y a, casi a nivel mundial sobre el, la medicina y el colonialismo fue Frank Fanon, ¿no? En su texto de año 5, de la Revolución Argelina, o que después se tradujo como un colonialismo moribundo. Y situándose él, igual como médico, psicoanalista, de Marquín Viajando a Francia y después situado en Argelia, eh, saca esa frase que me parece que es bien interesante. Introducido en Argelia al mismo tiempo que el racismo y la humillación, la ciencia médica occidental, hacer parte del sistema opresor, siempre ha provocado en el nativo una actitud ambivalente. Esta ambivalencia se encuentra en el hecho, eh, eh, se encuentra de hecho en la conexión con todos los modos de presencia ocupante con la medicina llegamos a uno de los rasgos más trágicos de la situación colonial. Ayer teníamos una charla, no voy a repetir nada de lo que hablamos ayer, porque hay compañeros y compañeras que estuvieron allá y por decencia no lo voy a repetir, pero sí es pensar que lo, el elemento central del que tratábamos de discutir allí, particularmente los procesos de colonización de Asia y de África, es que la medicina en general, la que conocemos, la medicina biomédica, incluyendo la salud pública, es una medicina en lo fundamental y desde el punto de vista de, de los epistemes fundamentalmente colonial. No solo porque se originó en el mismo momento en que se dan los procesos de colonización de África y, y Asia, porque ocurren simultáneamente a finales del siglo XIX, sino que los mismos procesos de colonización, y, todo, y sobre todo una parte tanto experimental, no solo en la biomedicina, sino en la salud pública, que bien trabaja Gonzalo, eh, se nutrió de esos procesos coloniales sin ningún tipo de, de reproche ni de vergüenza, que fue lo que pasó en ese momento. Y perder de vista eso es perder de vista el poder que ha tenido esa biomedicina y esa salud pública, en términos del ejercicio del poder colonial, que está e inherente y digamos tanto epistémica, metodológica y prácticamente digamos en el corazón de este tipo de práctica o prácticas discursivas diría Foucault en ese sentido. La biopolítica que se dio en el norte global se convirtió en una necropolítica en el sur global a partir de los procesos de colonización como dice aquí Vende. Entonces, la, la importancia del pensamiento de Frank Fanon, por lo menos en esta parte, y en los textos posteriores, como el de Condenados de la Tierra, es poner énfasis en el carácter fuertemente colonial, inherentemente formado en una administración colonial, financiado por las oficinas coloniales y por las propias agencias coloniales, y en el caso de Argelia, en las torturas que hacía el gobierno francés con el Frente Nacionalista de Argelia, que participó directamente de la medicina, nos hace caer en cuenta eso, y lo hace caer en cuenta porque ellos lo vivieron y lo sufrieron. Y al segundo que creo que ya llevo ¿sí minutos, si no estuvo mal. Exactamente, ya diez. como lo tengo controlado? Bueno. Eh, el otro es el pensamiento crítico, eh, la, la obra de A. De, de, A. de César, eh, eh, en el discurso sobre la negritud en 1989 solo quería resaltar ciertas cosas que me parecen interesantes lo hace en Miami, ¿no? Está escrito ya en Miami que es importante si todas las personas y me parece que él dice una cosa que es importante. Creo que puede decirse de una manera general que históricamente la negritud ha sido una forma de revuelta primero contra el sistema mundial de la cultura tal como la había como se había constituido durante los últimos siglos y que se caracteriza por cierto número de prejuicios, de presupuestos que conducían a una muy estricta jerarquía. De hecho, de otro modo, la magnitud ha sido una revuelta contra lo que yo llamaría el reduccionismo europeo. Y más adelante dice en ese mismo discurso de Emil César que él cree en el universalismo, pero él cree en el universalismo a partir de la singularidad es decir, del reconocimiento de la singularidad negra como un elemento fundamental que es susceptible de ser universalizado, pero como es susceptible de ser universalizada cualquier otra singularidad. Y en ese sentido, acá entonces Veo que algunos, encantados por el, la, el noble ideal de la, de la universal, eso yo lo discuto mucho con Mario, como lo tengo acá y nos, y nos, nos vemos discutimos mucho eso, y lo, lo, lo, nos molestamos con sus universales, entonces dice, veo que algunos encantados con la noble ideal de la universal, abandonan de aquello que puede padecer, sino con una prisión, una gente al menos con una li, li, limitación por mi parte, eh, carezco esta concepción carcelaria de la identidad. Lo la universal sí, pero hace ya mucho Hegel nos mostró el camino. Lo universal, por supuesto, pero no desde la negación. Ayer comentaba que una de las características del de la, supremacismo blanco que se construyó a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en el, en el norte global fue el resultado de una visión en negativo de negación de la población negra en África. Es decir, ser blanco es un resultado de una negación del otro, en este caso del otro negro. Y él dice, pero por otro camino, universal, por supuesto, pero no por la negación, sino como la profundización de nuestra propia singularidad como negros. Dice. Y en ese sentido, en ese sentido, aquí lo envende, fíjese, aquí lo envende uno de los filósofos más importantes de la parte francófona de Camerún rescata en su libro la crítica a la razón negra, que lo recomiendo, ya lo recomiendo ti, el texto de, de aquí en Bende. en una parte del final de su texto cuando habla de la crítica, de la crítica del sujeto y cuando pregunta qué es negro, él mismo, aquí en Bende, él sí recupera la obra de Fanfanos y de Aimé César, no como nos ha pasado desgraciadamente nuestro pensamiento crítico latinoamericano. Y entonces él rescataba esa visión de lo singular, de lo negro que planteaba un eh, César, que es absolutamente importante, y rescataba también el pensamiento de Fanon absolutamente situado, porque hay que recordar que la obra de Fanon, sobre todo la parte de los condenados de la tierra, lo hace trabajando en Argelia, con, atendiendo a miembros del Frente Nacionalista y Argelia y conociendo directamente las torturas que, se, que ejercía el gobierno colonial francés y los médicos franceses, que hay que decirlo en aquella época, en relación con esto. Su saber de la experiencia en la racialización y de la dependencia del cual escribía Aquile Mbembe. Eh, finalizo, claro, bueno, finalizo diciendo algunas cosillas que me parece interesante Creo yo, digamos, desde este punto de vista que el pensamiento crítico latinoamericano, y eso incluiría la medicina social latinoamericana, o incluiría la salud colectiva, y ese pensamiento crítico en salud, tiene que plantearse seriamente el problema, el problema, digamos, de lo negro, punto, y, y a partir de allí eh, pensar en lo que significaría la resistencia y el activismo antirracial. Eh, como una actitud de resistencia de, eh, tanto activa como pasiva, ¿no? Tiene que ser un elemento y pensar qué significaría la, la, la perspectiva, digamos, del pensamiento antirracial incluido directamente en esta medicina social latinoamericana, pensamiento salud latinoamericano o el pensamiento o la salud colectiva. Creo que eso es bastante importante tenerlo presente. Y de esto también forma parte, y con esto sí cierro, no solo esta perspectiva de algunos autores que mencioné, que obviamente también eran hombres, sino cómo hacemos para incorporar activamente los pensamientos de mujeres afrodescendientes, afrocaribeñas también, que están discutiendo estos temas en, en nuestra visión y nuestra mirada crítica a la salud. Habrá que mencionar a Juderkis Espinosa Miñuelo, habrá que mencionar a Uki Curiel, y aunque no forma parte, digamos, de esta herencia de mujeres afrocaribeñas, pero habría que mencionar, y ayer afortunadamente la recordamos a Mara liberos, en una de las grandes exposiciones en este foro de la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales. Yo creo que ninguna de estas pensadoras y pensadores nos van a dar recetas para nada, ¿no? Pero lo que sí nos dicen dos cosas, hay que pensar diferente y pensar desde otro lugar, porque no tenemos las respuestas, pero si hay respuestas, estarán seguramente en otro lugar, y no en un lugar que, desde el cual normalmente tratamos de dar las respuestas a los problemas que tenemos. Y eso nos pasa por una cosa fundamental, y con eso cierro, porque el enemigo, el enemigo, por utilizar aquella frase de Lenin, el enemigo lo llevamos por dentro, porque cada una de nosotras y nosotros estamos racializados y estamos generizados. Y desde la mirada racial y la mirada generizada, tal cual la hemos adquirido en los procesos coloniales, muy seguramente, compañeras no vamos a poder cambiar absolutamente nada. Y dejo ahí, ya creo que cumplí mis 15 minutos rigurosos, me de dicen que sí, gracias por todo y espero que esto haya servido para algo Muchas gracias, Manuel. Mario Esteban Hernández nos va a acompañar ahora de la Universidad Nacional de Colombia. Mientras yo les comento que estos caballeros están siendo un verdadero desafío, ¿eh? ¿Lo notan? Ahí vamos. Muchas gracias. <risa> Ay, María. entre todos los caballeros ahí con... Adelante, María. Gracias. <risa> Te escuchamos. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues esto es tan interesante precisamente porque son los desafíos que nos estamos planteando en este campo de pensamiento crítico en salud, interpelados permanentemente por... Otras miradas, exactamente. Entonces, yo lo que les quiero contar es algo así como reflexiones colectivas que hemos venido haciendo en nuestro grupo de investigación que se llama Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social. Con Juan Carlos Eslava y con otros profesores y varios de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, por ejemplo Liliana o Elis Borde, hemos venido tratando de recoger esas reflexiones de alguna manera para ver si entramos en este esta construcción colectiva de pensamiento crítico en salud. Yo creo que no podemos simplemente eh, atarnos a la idea de que ya está el planteamiento teórico suficientemente desarrollado y que ahora simplemente es ponerlo a funcionar. ¿no? Entonces, para eso pues, voy a recorrer esto, hacer conciencia de todos modos de que existen unas corrientes de pensamiento en disputa y una hegemonía también en salud, que es importantísimo reconocerla y ver entonces cuáles son sus elementos fundamentales. No voy a detenerme mucho en eso para ver esas conexiones entre lo ontológico, lo epistemológico y lo praxiológico, No es que no haya valores en el neoliberalismo, es que son ciertos valores que además se han introyectado de tal forma que parecen naturalizados. Entonces tenemos que hacer conciencia de eso. Pero para pasar inmediatamente a las interpelaciones, al pensamiento crítico en salud, precisamente a la medicina social y la salud colectiva donde nos ubicamos. Y ver si esto que hemos venido construyendo de enfoque histórico territorial, así lo llamamos, eh, puede ayudar, eh, es como una búsqueda y tratar de amarrar una serie de cosas. Entonces para eso voy a hablar de la trayectoria de los planteamientos centrales que estamos construyendo allí y de sus implicaciones. Bien, esta es una gráfica que me sirve mucho con los estudiantes para contrastar, contrastar miradas sobre la salud. ¿Y por qué el énfasis en epidemiología? Porque resulta que se convirtió en la gran ciencia que articula el saber científico-técnico sobre causa y obviamente concepto de salud y enfermedad. Entonces, bueno, esa es una disputa, claro que sí. Hagámosla muy conscientes porque también se nos escapan en los términos una cantidad de, de, de posiciones. Es decir, nuestra posición queda totalmente atrapada cuando hablamos, ah, no, sí, es que estamos trabajando sobre los determinantes sociales de la salud. Y bueno, y ¿eso qué tiene que ver con determinación social? ¿Es lo mismo entonces? No, no es lo mismo. Eso lo va a hacer conciencia de que hay una, un predominio todavía de la epidemiología multicausal con esta lógica desde la teoría general de sistemas, que viene desde los 70 y que expresa muy bien Lalonde en, en su informe del 74 y sigue ahí presente. ¿sí? Bueno, eso ocupa todo el tiempo nuestras representaciones sociales en salud, tanto en la formación como en la investigación, etc. Está presente todo el tiempo. Por otro lado, apareció aquella corriente anglosajona ¿no? que lideraron pues, en, en Inglaterra, pero también en los países nórdicos, Marmot, Wilkinson, todos ellos de los determinantes sociales que debería llamarse de las desigualdades en salud, o de las inequidades, como finalmente le pusieron, y no simplemente determinantes sociales de la salud, eso se ha venido tergiversando, pero es la misma matriz en todo caso epistemológica y ontológica, solo que quieren explicar las desigualdades desde cierto lugar. Y nuestra epidemiología crítica latinoamericana, medicina social, salud colectiva, etcétera. Eso pues lo reconocemos más fácilmente. Pero esto confunde mucho. Los estudiantes dicen, ah, pero no es lo mismo acaso, no hablan de estilo de vida todos. También Braille habla de estilo de vida, no moleste. Bueno, ahí al frente, no hay la herencia, como vamos a dejar la biología, tiene su propia lógica, eso tiene que estar aparte. Además los servicios de salud, porque si no hay respuestas adecuadas, y obviamente el ambiente, en el ambiente cabe todo. Entonces no, ahí no hay ninguna diferenciación de lo social ni nada de esas cosas. Ahora, estos personajes que empezaron a preguntarse por el tema de las desigualdades sociales, ¿sí? quieren tratar de explicar con la misma matriz de individualismo metodológico y toda esa cosa estadística, quieren explicar es cuáles desigualdades sí son en razón de la organización social. Pero es desde los individuos, individuos metidos en contextos que les dan estratificaciones y por tanto empieza a haber toda esta cosa de la exposición diferencial, la vulnerabilidad diferencial y, por tanto, los resultados diferenciales. Y eso atrae mucho. Y ha sido efectivamente una cosa pues, que empieza a ocupar su lugar ya muy fuerte. La OMS lo volteó, fíjense, ¿no? ¿no? Ya no es jerárquico, sino más bien otra vez en linealidad horizontal, pues en ese sentido, y esto es la complejización que empezaron a hacer. Bueno, el, el informe de la OMS de 2008, por eso se ha seguido trabajando muy fuertemente pero uno puede tampoco confundirse, ahí todo el tiempo está la lógica de un contexto allá afuera, cierto que tiene como unos niveles, unos más lejanos, otros más próximos, y es la estadística la que me permite, por correlación estadística, es lo único que podría demostrar que es una desigualdad social. Bueno. Y la propuesta de, de nuestra medicina social, pues Jaime Breyer, su escuela, es la que más ha hecho este tipo de gráficas y tal. Pero cuidado, se nos está convirtiendo en cajoncitos también. ¿sí? Y entonces no sabemos cómo es que son esas relaciones de reproducción, de generación, de subsunción y de relación finalmente tensa, dialéctica permanente entre esos di distintos dominios. Claro, lo singular, no se sé, quedó confundido con estilos de vida, eso, eso nos, nos molesta mucho. Lo singular no aparece realmente como subjetividad, como procesos colectivos, singulares, como estaba planteando precisamente Manuel, recuperando lo, lo afro. Este, esta parte particular, esos modos de vida, colectivos todo el tiempo y se nos escapan todo el tiempo también. La relación con lo general es tensa, es esa permanente imposición del capitalismo contemporáneo en realidades concretas, específicas, territorializadas. Entonces, hombre, se nos pierde y se nos vuelve otra vez cajoncitos. Entonces, pues, ¿qué decimos? La clave de esa discusión, y deberíamos trabajarla mucho más con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, compañeras de investigación, de, de formación, etc., es ese asunto de las relaciones social-naturaleza. Es El núcleo duro de la discusión. ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que explica la forma de entender lo social. Y la relación entre lo biológico y lo social. Y el lugar en el mundo de las personas y su relación con eso que llamamos es que naturaleza. Que sigue siendo una una cierta posición. Entonces nos dice, no, claro, la complejidad resuelve, pero la complejidad, esa forma en que nos han presentado la complejidad, tiende a esta lógica de la tendencia natural al equilibrio y ciertas formas de desequilibrio, a veces esta cosa de lo estocástico, y entonces, ah, no, listo, entonces nos vamos por el desequilibrio. Pero es otra vez un, un, un tipo de dualidad que no es realmente lo que esperaríamos, digamos, de un proceso de pensamiento complejo. Y no estamos recuperando, y eso es algo que hemos discutido en el grupo fuertemente, el tema de la dialéctica. ¿Qué significa pensamiento dialéctico? Y pensamiento dialéctico, dialéctico completo, no mecánico. ¿Sí? Entonces eso pues tiene que ver con el problema del conflicto. No podemos elucir, eludir el tema de los conflictos múltiples, tensiones permanentes, construcciones que se dan en medio de correlaciones de fuerzas que se dan en muchos ámbitos, también en el orden biológico. También en el orden biológico, ¿cierto? Pero que no es lo mismo, no es lo mismo el orden biológico que el orden social. ¿Qué vaina? Tenemos una relación compleja, tensa, casi contranatura por el hecho de que trabajamos y transformamos. ¿sí? Y eso nos obliga, como seres humanos, una cierta especie a tener una relación muy tensa y muy compleja con ese orden natural. Eso quiere decir también que ejercemos una forma de apropiación, ¿cierto?, de la naturaleza, que no la ejercen los otros seres de la naturaleza, y tenemos también unas relaciones de poder entre nosotros, que no las ejercen de la misma forma otros seres de la naturaleza. Entonces, hombre, tenemos que seguir discutiendo a fondo qué es eso de lo específicamente humano. ¿sí? Así entendamos que es a partir de relaciones, sociales naturaleza. No podemos eludir eso. Y entonces ahí es donde aparece la discusión, por favor léanse y deberíamos discutirla fuertemente, la propuesta, la discusión que hace Cecilia Minayo con el tema de determinación social y quiere sacar esa concepción porque asume que es unidireccional y es determinismo. Y bueno, la respuesta que están haciendo Jaime Breil y, y, y Almeida filio Omar pues tratando de decir, hombre, no es lo mismo, no es lo mismo que determinantes, no es lo mismo que determinismo Determinación como devenir, como proceso, es otra concepción porque está ubicada en la dialéctica. Bueno, el hecho también es que esto tiene implicaciones ontológicas, pero implicaciones sobre todo praxeológicas, ético-políticas. Separamos demasiado fácilmente la cosa técnica, ontológico-epistemológica, de la cosa ético-política, que ahí es donde están los valores. Aquí son los aquí están los valores. No, se está totalmente imbricado, ¿sí? Perdón, ¿y ¿ya cuánto queda? Perdón, A cinco. Bueno, ya voy a correr más. Pero les propongo de verdad que busquemos esas relaciones entre eh, la perspectiva epidemiológica multicausal, la economía neoclásica que ordena toda esta cosa de bienes públicos y privados, y el planteamiento liberal de loco, ¿sí? de los derechos naturales, de los hombres libres, igual, hombres además libres e iguales que se encuentran en el mercado, toda esa cosa, ¿no? Y el giro que está haciendo, que hace la, la epidemiología social anglosajona con el planteamiento kantiano, en últimas, ¿sí? de la recuperación de la idea de dignidad que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, pero otra vez es el individuo, otra vez es los derechos para el individuo ¿no? y el Estado que los provee. Eso también hay que discutirlo a fondo, ¿no? porque ahí caemos en la trampa. Pero sobre todo, no. Bueno, Profundicemos el pensamiento dialéctico y qué significaría ese universalismo con singularidad, qué significaría esa igualdad con diversidad. Bien, entonces, claro, vienen las interpelaciones. El tema de la subjetividad, eso es una parte de la interpelación de Cecilia Minayo desde hace 20 años. El tema de género, patriarcalismo, no se puede eludir esto, es un tema de dominación, de cuerpo-territorio, eso que nos han dicho tantas veces las mujeres, no lo entendemos los seres, los, los, estos hombres, ¿cierto?, que de, de la ubicación que tenemos precisamente con Manuel. El tema de encarnación, ¿qué significa eso?, ¿Sí? El tema del cuidado no lo estamos incorporando en el pensamiento crítico en salud, no lo estamos entendiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Raza, etnia, ¿sí?, racismo, tampoco aparece en nuestro discurso, interseccionalidad, que es un concepto tan fuerte como matriz de dominación, colonialidad de colonialidad, ¿cómo incorporamos eso? buen vivir o vivir sabroso, pero vivir sabroso es en, el, en la clave afro, sí, que es distinta a la indígena. ¿sí? ¿Y entonces cómo lo entendemos? Eh, eh, el tema de ecología de saberes, interculturalidad, pero también la geografía crítica. Creo que el tema de territorio no lo estamos profundizando tampoco en salud y viene de un, una larga trayectoria que viene desde los 70 con Santos, etc. Entonces, bueno, nuestro grupo empezó a incorporar una serie, recorrer un camino que no voy a tener mucho tiempo para presentarlo, pero que tiene que ver con esa relación saber-poder, con la historia de la construcción de la dominación a través de saber-poder, con lo político de las políticas, ahí usamos varios referentes, precisamente marcos referenciales, como nos decían ahora, y comparando, tratamos de comparar lógicas, pero entender esto en qué es lo que pasa en lo macro, meso, micro del capitalismo salud y medicina y cómo son esas relaciones para entender esta cosa del capitalismo cognitivo tanto en los sistemas de servicios de salud como en las universidades en lo que hacemos, en la formación, etcétera para poder entender esas relaciones y desde ahí tratar de explorar las alternativas al capitalismo entonces ya para ir cerrando pues implica una serie de relaciones que hemos venido tratando de construir con eso que llamamos el enfoque histórico-territorial. Primero, esta perspectiva biología dialéctica, esto es ecosocialismo, ¿cierto? Y ese concepto tan interesante de John Bellamy Foster de brecha metabólica. El capitalismo construyó una brecha metabólica, nos transformó estructuralmente la relación ser humano-naturaleza y es el núcleo duro de lo que tenemos hasta hoy, 500 años, ¿sí? cada vez más profundizado Pero también esta idea de redes socioespaciales, de relaciones de poder, la propuesta de Michael Mann, porque nos permite reconocer las relaciones de poder como el núcleo duro de la estructuración, configuración de las sociedades. Pero en lugar de tiempo físico, temporalidades, de distintas duraciones, como decía Brodel, en lugar de espacio físico, territorio, territorialidades, territorialización, Territorialidades en conflicto, que eso implica entonces reconocer eso en cada situación, en cada lugar, digamos. Pero eso implica entonces no solo determinación social hacia secas, sino un proceso dialéctico, histórico, territorial de salud, enfermedad, cuidado. ¿sí? De vida humana y no humana, ojo. Y esto implica situación y localidad, digamos. Y esto también implica superar los dominios como cajitas: ¿sí? lo general, lo particular, lo singular sino más bien hablar de relaciones complejas de reproducción, resistencia, resistencia histórico-territorial. Y eso implica modos de vida, que parece a temporalidades en conflicto, perdón, territorialidades en conflicto, y este es el valor de uso. Es muy interesante que lo común, lo que constituye lo comunal, es precisamente el valor de uso y es una ruta anticapitalista la más fuerte que hay y tendríamos que pensar de esa manera nuestra relación con las comunidades, porque es el núcleo duro de la disputa con el valor de cambio en el que nos convierte en todo en mercancía. Eso implica transformación anticolonial, antipatriarcal, anticapitalista, desde abajo, no hay otra forma, y ahí tendríamos que refundar los sistemas, pero ya no sistemas de salud, hablemos del cuidado, ¿sí? repensar las formas de cuidado, institucionales, pero también populares, desde abajo es otra institucionalidad, es emancipación desde lo instituido, instituido que está ahí sí, pero desde el instituyente, tiene una cantidad de implicaciones que ya se pueden imaginar pero pues ya se acabó el tiempo, así que muchas gracias Muchas gracias Mario a ver si al, al cierre podemos retomar esa, esas ideas para cerrar Bien. nos va a acompañar vamos a escuchar a Gonzalo Basile él es, eh, además de uno de los coordinadores de, del, del GT de Salud Internacional de Claxo, eh, está en el programa de salud internacional de Flaxo. ¿no? Eh, mientras Gonzalo instala su presentación, es importante que mencionemos para quienes llegaron más tarde que nos acompañó por streaming eh, Lenitrad de, de la Universidad Federal de Bahía y que no nos pudo acompañar eh, otra compañera de la Fundación Osvaldo Cruz. Eh, Lucía Souto, se pronuncia Lucía Souto. No nos pudo acompañar, pero ellas también estaban. Eh, eh, eh, eh, eh, sí, y José le representó también. ¿Gonzalo? Sí. Te escuchamos. Vamos. Bien. Vamos a hacer los tipos de avisos parroquiales, ¿no? Porque son 15 minutos, así que como Mario haré a ver, digamos, tirar allí ahí una lluvia de, de planteamientos o de aproximaciones, ¿no? Que me parece que es en definitiva lo que uno hace en el campo, en los espacios de, de teoría y de práctica, en el campo del pensamiento crítico. Entonces, eh, voy a tratar de ubicar algunos elementos muy rápidos de lo que me parece eh, podemos estar ubicando como, como pensamiento crítico latinoamericano en salud, sobre todo para entender algunas de las intersecciones que se están dando ahí en, ese, en esos procesos. Intersecciones que, claro, van a tener escalas temporales diferentes, es decir, porque hay, hay escalas temporales ¿no? eh, que, que, que vienen con una serie de planteamientos teóricos y epistemológicos ¿no? de ciertas trayectorias, quizás de las epistemologías más críticas, podríamos decir las epistemologías críticas eurocéntricas, y otros planteamientos que tienen que ver con lo que un poco el, el diálogo Manuel, Manuel Mario, que tienen que ver con las epistemologías más latinoamericanas y caribeñas. Eh, o desde el sur, como algunos otros autores plantean. ¿no? Entonces, me parece que en primer lugar ubicar digamos algunos elementos de pensamiento crítico eh, latinoamericano y caribeño en salud en el siglo XXI tiene parte de todas estas implicancias, que no me voy a detener en cada una o en cada uno, eh, pero obviamente que está... Todo el tema de replanteo de las epistemologías, está toda la cuestión de la transdisciplina y la complejidad no mecánica, y también está toda la cuestión del compromiso y la aplicación. ¿no? O sea, porque muchas veces lo que nos pasa eh, es que, digamos, también eh, en parte de nuestros sistemas de conocimiento también son sistemas de desconocimiento, y en esos espacios de asumir ciertas aproximaciones teóricas y metodológicas, a veces nos plantean, ¿no? O aparece el dilema. De, ¿no? de la práctica o la teoría, o de la formación y el conocimiento y la acción, digamos, como si todo eso estuviera, el saber hacer estuviera como divorciado, ¿no? Entonces, los que hacen ¿no? este, interpelan a los que supuestamente piensan, como si los que hacen no piensan, ¿no? O los que eh, están produciendo, discutiendo, digamos, tratando de, de producir también un conocer hacer, eh, no hacemos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es un poco salirnos de ese dilema creo que, eh, y esta conferencia y el espacio Claxo, creo que todo el tiempo lo está demostrando, ¿no? Que es posible salir de ese dilema, ¿no? Eh, es decir, es un dilema que pudiéramos decir también es una falacia, digamos, este. Entonces, a partir de eso es que eh, voy a ubicar, ¿no? Como aportación, sobre todo, porque la verdad que venimos también, ¿no? Como una especie de eh, quemadura que, que intelectual de hace como 12 días que venimos haciendo. Eh, digamos, discusiones muchas diferentes, en diferentes espacios, en diferentes procesos, en también mucho intercambio, no y agradecer a todas y todos los investigadores de, de los distintos GTs de, de América Latina y el Caribe, que son más de 90, y eh, que, claro, que cada GT a veces con otro GT se quiere juntar a hablar, que quieren hacer reuniones, eh, quieren tener intercambios, además de, bueno, en el caso del GT de Salud Internacional, los casi más de ca casi 70 investigadores e investigadores que estuvieron presentes del GT de Salud Internacional, así que agradecerles a todos y todas con este foro también de cierre, que sabíamos que no podíamos alojar a todos y todas en el foro, pero que sí un poco agradecerles todos los intercambios de esta semana. Entonces... Un poco, por, ¿por qué pensamiento entonces eh, crítico latinoamericano y caribeño en salud? Me parece primero porque hay necesidad, digamos, hay una cuestión de necesidad teórica, ¿no? Algo que se planteaba también en parte de la mesa. También por una necesidad técnica y práctica, es decir, hay que transformar o cambiar eso que un poco de alguna manera es. nacional, no eh, ha traído como, como una especie de salubrismo vertical de control del estado, todo lo que ya conocemos, pero sobre todo un salubrismo de salud pública, de enfermología pública, que también atraviesa, digamos, atraviesa mucho a ciertos campos del lo que podríamos llamar el espacio médico social desarrollista, ¿no? saben que hay un espacio médico social eh, que se auto, digamos, incluso se autoidentifica, digamos, con todas las tesis del desarrollo y que creo que eh, la, la necesidad, no solo teórica, de hacer todos los replanteos epistemológicos y teóricos, eh, sino también la necesidad técnica y práctica, eh, de, de que los abordajes ¿no? del, del salubrismo tradicional eh, y de esa salud pública funcionalista no han resuelto ¿no? Eh, problemas eh, sobre todo lo que hemos discutido en esta conferencia, y obviamente también una necesidad metodológica que al final, lo técnico, y lo, la práctica y lo metodológico siempre son aproximaciones. ¿no? Este, y Me parece que en eso también un poco salir ¿no? como de los cánones del santo grial, digamos que eh, llegamos a algunos o algunas de la Academia Crítica y ponemos como un santo grial acá de contarles eh, cómo hemos descubierto el santo grial, sino que en realidad son todas aproximaciones y replanteos que todo el tiempo nos estamos haciendo. ¿no? Es decir, seguramente, por lo menos en mi caso, si, si revisáramos, lo que hace 10 años estábamos haciendo como planteamientos teóricos, metodológicos, epistémicos, seguramente vemos que ahí está esa, esa necesidad de aproximación, sobre todo esa necesidad también de, las, digamos, de, de la fuga del pensamiento monocultural, es decir, de la fuga del pensamiento que a veces ha simplificado en ciertas cuestiones y algunas tesis tan totalizantes a veces les cuesta aceptar fugas, ¿no? Este, entonces, dicho un poco estas tres necesidades, voy a ir muy rápido, ¿eh? este, dicho estas tres necesidades, está claro que construir un paradigma, un espacio alternativo, una epistemología alternativa desde, desde, la, desde la salud, desde el sur, una epistemología eh, de pensamiento crítico caribeño en salud, me parece que en primer lugar con la crítica obviamente sistemática no alcanza. Es decir, la crítica puede ser necesaria para plantear qué paradigma necesitamos. ¿Superar qué paradigma en términos epistemológicos, conceptuales, metodológicos y técnicos? Efectivamente estamos planteando superar, pero sobre todo a esa crítica también hay que construirle ¿no? eh, procesos transformadores en términos de lo que decíamos recién, ¿no? el conocimiento y la transformación, es decir, cómo ganamos algunos, es decir, aunque sean pequeñas, es decir, empezar a digamos, transformar y, y, y poder digamos, generar estas dinámicas de transformación y, bueno, y, lo, y lo que me refería antes de las aproximaciones. Entonces yo lo que diría, sobre todo enlazando un poco con el pensamiento complejo, es decir, eh, en, en realidad me parece que hay que salir también un poco de la tensión, diría yo, eh, de esta especie de, digamos a veces que tenemos como tesis que cualquier tesis más nueva que esté planteando ciertas cuestiones de ruptura, eh, es una tesis que abandona todo lo anterior o que está planteando, ¿no? como me pongo ahí, como la horda bárbara, que viene a implosionar todo el edificio, a decir, acá eh, está partiendo algo nuevo, digamos. No, no en realidad, eh, pudiéramos decir que el, el conocimiento tiene mucho de lo que el querido Maturana nos enseñó, de ¿no? la autopoiesis, pero también de la autoorganización, de cómo se producen nuevas acumulaciones y reorganizaciones del conocimiento, y como en esas reorganizaciones también aprendemos a transitar esas reorganizaciones de lo simple a lo complejo. Entonces, en primer mi, mi primera aportación era, bueno... Está claro que hay una necesidad de teoría crítica, pero hay una necesidad de teoría crítica no solamente con la centralidad de Latinoamérica y el Caribe, sino con la centralidad del Sur, digamos, no, porque parte de nuestra epistemología de teoría crítica tiene muchos resabios, no, del norte, del norte global en el campo en el campo de la salud. Entonces. Esa necesidad también es una urgencia porque efectivamente esa necesidad que a veces, obviamente, y en eso muchas veces tienen toda la razón, por eso la academia de retaguardia, no de vanguardia, es decir, siempre la academia estamos tarde, ¿no? o sea, siempre estamos un poquito atrás o muy atrás, este, y efectivamente hay una urgencia ¿no? de cómo romper esa perspectiva tecnocrática y burocrática, pero también esa perspectiva enfermológica, desarrollista y panamericana que todavía está tan presente en el, campo, en el campo de la salud. No me voy a detener de, de, de, de en los multiniveles y en los flujos, pero está claro que algo que introducía Mario me parece que es necesario también eh, revisar. No me voy a detener tampoco mucho en las rupturas, que ayer lo discutimos bastante, pero pensamiento crítico latinoamericano me parece que trae cuatro rupturas, trae una ruptura epistémica, una ruptura geopolítica, una construcción de un sistema en marco categorial, es decir, de que produce transiciones, y una ruptura obviamente ético-política y de acción política. ¿no? Entonces, en eso creo que esas cuatro rupturas, un poco pensando rupturas como fugas, ¿no? o sea, como posibles endijas desde donde producir estas, estas rupturas. Eh, y en esas rupturas yo le pediría algunos aportes que hace el pensamiento crítico latinoamericano, que en gran medida eh, dentro de Claxo lo hacemos interseccional con el campo de la salud, tienen que ver con un conjunto ahí de categorías, de planteamientos y demás, algunos que introducían ya eh, Manuel y, y, y Mario y, y que me parece, no me voy a detener demasiado, demasiado en eso, ¿no? pero que efectivamente están todo el tiempo intre, entrelazando conocimiento, ¿no? El espacio del conocimiento, la inter las intersecciones con la gestión y gobierno y con la acción. Es decir, eh, también entre nosotras y nosotras mismos, de alguna manera, no digo a veces que, que, que seamos buenas y buenos, digamos este, pero sí a veces tener en cuenta que esos enlazados, es decir, nadie que está en el campo teórico está absolutamente divorciado de la praxis y de la práctica, ni nadie que está en la práctica y construyendo conocimiento desde la acción está, digamos, no está produciendo conocimiento. ¿no? Entonces esa, esa dialéctica y esa dinámica me parece importante. Entonces, el pensamiento crítico latinoamericano lo que nos trae es un poco un marco de comprensión, un marco de transiciones, es decir, transiciones del arsenal de epistemologías críticas eurocéntricas hacia otro arsenal de epistemologías del sur global que habían quedado muchas veces invisibilizadas, algunas introdujo Manuel, otras eh, pueden, pueden revisarse a lo largo, claro que ahí está también todas las tesis del feminismo decolonial, de los saberes de la Gran África y también lo de los saberes de la ecología de saberes indígenas originarios y otros y otros de la gran África también. Entonces, lo primero que quisiera tratar de volver a ubicar es que en realidad pensamiento crítico latinoamericano es una de las expresiones dentro de la teoría crítica en salud, no es la totalizante, es una expresión que a la intersección de las ciencias sociales y las ciencias de la salud, digamos, le, digamos, puede, podemos decir, genera otra nueva intersección, que es la intersección con todo el pensamiento crítico latinoamericano de colonial, eh, que no, digamos, que no había estado interseccionado entre los campos del saber hacer en el campo, en el campo de la salud. Es decir, entonces, concluyendo ya los últimos minutos, el pensamiento crítico latinoamericano es un complejo entramado de distintas expresiones y manifestaciones teóricas, llámenlo manifestaciones, corrientes, ¿no? espacios, de, eh, que muchas y muchos tienen que ver también con acumulados y sedimentaciones históricas, eh, medicina social, salud colectiva, ecología de saberes de la la que muchas y muchos de los que le hablamos acá desconocemos o no tenemos suficientes... Eh, espacios incompletos de conocimiento, pensamiento crítico latinoamericano, como marcos de categorías geoculturales, digamos de alguna manera, para reintroducir una nueva, un nuevo sistema de categorías. Y por último, eh, por ahí, eh, dejar solo introducido algunos de los ejercicios de cómo esa intersección que yo les mostraba antes, permite repensar o re, digamos revisar críticamente nuestros estudios sobre distintos eh, eh, problemas que tiene nuestro sur global y nuestra Latinoamérica y el Caribe. Uno de ellos, y pongo el ejemplo acá, porque ya ayer o anteayer me escucharon hablar de soberanía sanitaria, de salud del sur, entonces no me voy a detener en todo eso, porque si no va a decir... Entonces eh, hoy traje un poquito la, la intersección con los, el, con los estudios de teorías y políticas de salud, que me parece que el pensamiento crítico latinoamericano nos ha permitido de alguna manera, en primer lugar volver a hacer visible la colonialidad y la dependencia de nuestras teorías y nuestras políticas en cómo hemos comprendido los sistemas de salud y de protección social en Latinoamérica y el Caribe. ¿no? Es decir, cómo recuperamos una especificidad de pensar los sistemas de salud, los sistemas de cuidado y el Estado desde el sur global, desde una especificidad situada y contextualizada, y en ese marco yo diría que es un poco cómo salimos de este acumulado de tesis, no que claro, casi siempre nos sale muy fácil atacar la última tesis dominante, que es la tesis ¿no? del pluralismo estructurado, de lo que conocemos como dinámica de las tesis, de las teorías, me estoy refiriendo a las teorías y políticas sobre sistemas de salud, que toda la epistemología que trajo el neoliberalismo, todas las tesis del manejo del riesgo social del pluralismo estructurado, pero efectivamente... Nosotros estamos haciendo un corte ficticio acá, en realidad nos podríamos retrotraer como ayer al colonialismo sanitario y marcar cómo todas estas tesis, tanto las tesis de la beneficencia pública, tanto las tesis del estado de bienestar y de, ustedes saben que los seguros sociales de salud en América Latina y el Caribe, es decir, el modelo bismarquiano, parte de una misión de la OIT entre el 39 y el 40, que lo discutíamos el otro día en, el, en, el, en la conferencia, que llega a todos nuestros países y se crean todos nuestros institutos de seguro social, con toda la epistemología que traía eh, el modelo brumarquiano, y después todas las tesis de Ederich, ¿no? Una tesis de Ederich que además son planteadas para proveer y resolver problemas que tenía Inglaterra de posguerra en la caída de todos sus hospitales, pero con, son tesis, ¿no? Y que además... Las tesis de Berich son tesis que plantean universalización de atención biomédica o de atención médica. Es decir, lo que trato un poco de plantear ahí para cerrar es cómo el pensamiento crítico latinoamericano, cómo esas intersecciones nos pueden permitir un poco romper con la jaula de hierro, ¿no? Es decir, cómo identificar esas intersecciones, cómo identificar esas epistemologías, que no son epistemologías solo teóricas, digamos, que son no solo son epistemologías de conceptos o de lenguajes, sino que son epistemologías que, digamos, que se reproducen hacia adentro del campo de la salud, de las salud del sur, que se reproducen también hacia adentro de todo el campo del pensamiento. Salubrista tradicional, pero también de pensamiento médico-social desarrollista, digamos. Entonces, volver a visualizar esas, esas dependencias, esas epistemologías eurocéntricas en el siglo XX, más neoliberalizadas, líquidas extractivas en el siglo XXI, creo que son una aportación que les quería hacer como cierre a que pensamiento crítico latinoamericano no es solo reaprender y ponernos a estudiar a los pensadores decoloniales eh, ¿no? de, la, de, la de la afrocaribeños o latinoamericanos críticos de todos y todas, muchos que todavía están con vida y otras y otras que no, sino que también tiene un, digamos, una cuestión de práctica, de praxis, de cómo lo operacionalizamos, cómo de realmente produce, puede producir rupturas, ¿eh? rupturas epistémicas, rupturas geopolíticas, pero también rupturas para la acción y la transformación de la salud y la vida en América Latina y el Caribe. Nada más. Muchas gracias, Gonzalo. Son cinco para las doce, tenemos este espacio, yo no sé si... Eh, ¿Nos podremos extender algunos minutos más? A ver, los van a decir desde arriba. Vamos a intentar. Eh, y la idea, después de todas estas interesantes eh, ex exposiciones, es eh, dejar la, estos breves minutos para si alguien quiere formular alguna pregunta eh, hacia alguno de los compañeros en particular, y la compañera que nos ha acompañado por streaming, que no, no, no creo que nos esté eh, eh, eh, acompañando bien. Así que queda la palabra abierta. Si, si nos cuenta además eh, de dónde nos acompaña, también nos ayudaría para contextualizar no se escucha. Hola, ahora sí creo que se escucha, sí. Bueno, eh, gracias por las presentaciones, por este foro, es muy importante, ya en este día final yo quisiera eh, plantear para la mesa una discusión porque parece ser que las encrucijadas, como se llama el foro, se convierten en el problema y el problema se convierte en el desafío y seguimos en las mismas, ¿no? Seguimos en, en un propósito que parece ser agenda política y que para eso vamos a hacer otro encuentro para intentar resolverlo ahí donde me gustaría centrarme y entonces preguntarles a todos cómo desde la, la no negación en el caso mío de las mujeres de las mujeres yo soy eh, de ascendencia indígena cómo cómo avanzamos, ¿no? Cómo eh, empezamos desde vivir desde un cuerpo encarnado distinto eh, con todas estas propuestas teóricas, pero encarnadas, que, que plantearíamos por este encuentro de plaxo en una, en una refundación, eh, no tanto un sistema de salud, Estado céntrico, eh, cuestionando esta política, sino realmente de cambio, desde ya, que no se convierta en una ilusión, digamos que eso también lo veo como parte de la propuesta del pensamiento crítico latinoamericano, pensar que, que más adelante vamos a lograrlo, que necesitamos un nuevo encuentro, una nueva discusión, renovar los, los planteamientos epistemológicos, etcétera, y ahí nos quedamos. Eh, eso es lo que quería plantear. Desde la no negación, en el caso de las mujeres, ¿cómo, cómo ven ustedes que podríamos hacer? Gracias, María Carolina. Contamos un par de eh, comentarios y luego le damos la palabra a nuestros ponentes. Bueno, en primer lugar, eh, bueno, mi nombre es Eduardo Rodríguez Calderón. Yo trabajé muchos años en la Oficina Internacional del Trabajo como especialista en actividades para los trabajadores. Es un elemento que he sentido ausente, quizás por mi moral eh, de, de los temas que aquí se han venido desarrollando, es justamente esta interactuación y el impacto que tiene el trabajo en la propia salud. Eh, entonces, cuando quizás se habla de este conjunto de determinantes de carácter social sobre el tema de la salud, pues obviamente uno es el tema del trabajo que tiene que ver con esa relación también de transformación de la propia naturaleza, etc. Pero si sí, eh, quisiera en ese sentido tener alguna idea, alguna orientación de parte de ustedes de cómo en este pensamiento crítico se ubica el tema del trabajo como un elemento fundamental para conocer, analizar, resolver, eh, proyectar el tema del bienestar de la sociedad en su conjunto. Gracias. Tenemos, tenemos ahí dos, dos grandes temas, ¿no? Eh, el compañero acá, y yo creo que luego le vamos a dar la en una primera vuelta, ¿sí? Tres preguntas, respuestas. Y luego avanzamos. Hola, buenos días. Eh, bueno, nada, felicidades al panel como siempre. Mi nombre es Wilmer Badia, soy de Venezuela. Eh, bueno, nada, volvemos a todo el tema ahora, ¿no? entendiendo que ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo influimos? Yo fui viceministro de salud en Venezuela en una época además. Este, y además tengo corresponsabilidad y culpable todo esto que pasó. ¿no? Entonces, entendiendo que estamos en una segunda ola de, de gobiernos progresistas que venimos ahora. ¿Cómo hacemos ahora nuevamente para atacar eh, como, eh, o abordar desde los nuevos gobiernos progresistas? los sistemas de salud, eh, las nuevas propuestas ahora para que realmente sea efectivo desde la te territorialidad, desde la, el pensamiento crítico, desde la eh, universalidad que hemos venido eh, viendo que al final nunca fue. Y bueno, por supuesto, la visión de Venezuela del tema de salud es complicado. Pero bueno, nada, hay, hay una propuesta que nos diga ahora este, realmente cómo vamos a hacer que los Estados-Gobiernos realmente se monten en, en, en, una, en una visión más allá de... De lo que tenemos, porque seguimos casi manejando los, mismos, los diferentes países, ¿no? Fragmentación, segmentación, desarticulación, o que prácticamente no hemos avanzado como mucho en ese aspecto. Gracias. Compañeras, tenemos tres temas puestos eh, sobre la mesa para los panelistas, ¿no? Cómo pasar a las políticas, cómo llevamos estas grandes tensiones a las políticas, que eran los que nos proponía María Carolina. ¿Qué lugar y cómo ubicamos el mundo del trabajo y de los trabajadores? Y cómo atacamos desde los procesos progresistas latinoamericanos y avanzamos en estas perspectivas más críticas, ¿no? ¿Les dejo la palabra? Mario, ¿quieres? Eh, eh, Gonzalo. Dejé quitarme esta cosa antes. ¿cuándo? ¿Por qué no me avisaron? <risa> <risa> no, yo creo que entiendo la, la, el planteamiento de Carolina, es como, ¿qué vamos a hacer ya? Y sobre todo reconociendo... Las relaciones. Y si no cambiamos en el cotidiano las relaciones entre hombres y mujeres, empezando por ahí, pues, eh, bueno, esto no tiene futuro. <risa> no esperar a que tengamos un plan correcto, perfecto para actuar. Yo creo que ese es un reclamo a, a una revisión, ¿no? es una interpelación a nuestras relaciones cotidianas y tendríamos que trabajarlas sistemáticamente. Respecto de trabajo y salud, yo creo que hay que ir más allá de que el trabajo es un determinante de la salud, sinceramente. Eduardo. Yo creo que pensemos el tema del trabajo como esa relación sociedad-naturaleza que tenemos, trabajo como seres humanos, qué estamos haciendo, cuál es la organización del trabajo, se llama modo de producción en última instancia, pero que no nos quedemos con esa categoría así en abstracto, sino veamos en concreto cómo es esa relación sociedad-naturaleza que construimos en nuestro trabajo cotidiano. ¿Sí? Y desde ahí, bueno, pues, cuestionémonos un poco qué implicaciones tiene para la realización de la vida, no solamente para la enfermedad que nos va a dar ocupacional, etc. Entonces ahí tenemos una ruta interesante. Y bueno, yo creo que ese es un reto, lo que hacemos con los estados progresistas. Pero lo que vimos hoy, esta mañana, es precisamente que es, es un punto, un pivote que permite, si se tiene claridad de hacia dónde, Empezar a empezar a poner obstáculos a esta hegemonía tan fuerte y empezar a recuperar por lo menos esa cosa que llamamos Estado y lo público. Lo público en el sentido que dijo Oliva, ¿no? Más allá de lo estatal, lo público como construcción colectiva desde abajo de una realidad social distinta. Y eso implica otra institucionalidad. Eh, eh, eh, eh, sentí pensar. Yo vino la palabra sentipensar. Creo que uno de los problemas que tenemos realmente y que no hemos asumido, y me incluyo con hombre, es la categoría sentipensar. Seguimos hablando desde la razón. Entonces, parte de lo que decía Carolina, seguimos hablando desde la razón, y yo, como decía anteriormente, creo que desde ese lugar va a resultar muy difícil resolver buena parte de los problemas. Entre otras cosas, porque, claro, por si uno en esta categoría, y, y tratar de contestar varias cosas, al mismo tiempo, desde de, de, el lugar de la masculinidad también es muy complicado de hablar de este tipo de temas. Entre otras cosas, y, y a veces se pasan, eh, no alcanzamos a, a, a percibir lo que nos han dicho las compañeras feministas ¿sí? del concepto encarnado. no Ahí tenemos una serie de dificultades porque a veces hablamos que sí, que lo racial, que el género, y volvemos a repetir las mismas co cosas cuando ellas nos han dicho hace mucho tiempo que el cuerpo incorpora todo. No es algo que se equipara, nos dicen el territorio está metido en el cuerpo, lo tenemos ahí pegado, la racialización la tenemos en el cuerpo, ¿sí? el género y la generalización la tenemos encarnada en el cuerpo, somos una integración, no andamos ahí escindidos pensando eso, y, y, y tratamos y seguimos enseñando las categorías de manera separada, y no lo hemos hablado. Y parte de eso tiene que verla con la misma circunstancia que se habla de salud y trabajo, es que hablar de salud y trabajo es diferente si es una mujer, si es migrante, si es negro. Si, es que no podemos seguir mirando las cosas de esa manera. No podemos seguir, ¿cómo las relaciones? Pues depende de, ¿sí? Si tú eres, claro, nuestras relaciones laborales y los modos de producción se pensaron para hombres europeos blancos del siglo XIX. Y a partir de ahí se construyó toda la relación entre salud y trabajo. Y las mujeres, ¿dónde estaban? ¿Los negros, dónde estaban? ¿Dónde estaban los indígenas en todo eso? Y si eso no está incorporado, cualquier visión que tengamos de lo de salud y trabajo no nos responde y no nos resuelve ningún tipo de problema. Se lo resolverá a los hombres blancos europeos, trabajadores del siglo XIX y de ahí para adelante. ¿Sí? Es que ese es el problema. ¿no? Ese es eso lo, entonces Por eso es difícil de abordar. Y lo mismo que hablaba el compañero. Claro, yo dije al comienzo, no tenemos la respuesta. No podemos seguir buscando que el recetario, bien le dice es a lo mejor que yo la receta, mire, esto es lo que tenemos que hacer, no lo hay. Lo que sí se puede tratar de hacer es que nosotras somos las que reproducimos. Todas las que estamos acá reproducimos porque estamos encarnadas, estamos racializadas, estamos todos, y todavía andamos por el mundo y, y tenemos el mercado metido en nuestro cuerpo y andamos haciendo con eso, desde que, por lo menos, Parece relativamente claro que si no lo reflexionamos en esas subjetividades que comparto con Mario pues son Colectiva, la pregunta es ¿para dónde vamos? Es decir, ¿dónde vamos a buscar la respuesta? Insisto, no hay respuestas, pero si las hay, no están donde las estamos buscando. Ese es el problema, y seguimos buscando el mismo, y seguimos cavando, y cavando en el mismo hueco, y seguimos buscando donde no vamos a encontrar las respuestas, y ese sí es un problema, y ese es el reto, digamos, epistemológico, si por lo menos utilizando esa frase que a hacer en el de la epistemología, es el que venimos buscando. Ah, y perdona Mario, eh, o, otra cosa, que a veces se nos filtra, yo con Mario discuto mucho del ser humano, yo no creo en el ser humano porque no hay ser humano, si el ser humano es blanco, europeo, ¿sí? eurocéntrico, ahí no está la mujer negra, ahí no está el indígena, ahí no está Julieta Paredes, en esa dimensión del humano. Entonces, pues no puedo, te digo con todo el cariño a María porque lo hemos discutido más de una vez. Y entonces, cuando habla de la de, de, de qué humanos hablamos. A mí me entra una en angustia existencial cuando dicen eso, un juego con todo el cariño a María, porque no sé de qué ser es que humano me habla. Y me dan ganas de llorar. No me dan ganas de llorar. Y me seguirán a discutir. Brevemente ¿no la, la, la palabra a José. Eh, para que comente muy brevemente, porque luego de este foro tenemos el siguiente foro, ya para no, no quitarle tanto espacio a, los, a las compañeras. Yo quería este trabajo de Mario desgale, de hecho, sí, ¿no? que me quería, Mario García, contestar por una, una categoría que si abandonamos no comprendemos nada, nada, nada, nada, que se llama el que Mario Testo me enseñó desde pequeño, y todos lo sabemos, es del poder, el poder. Si no examinamos, ¿quién manda? ¿Quién obedece? ¿Quién es el comandante? ¿verdad? ¿Quién es el soberano? Para utilizar la, la, la nomenclatura de futuro. Y de vende? Si no, no pensamos en eso. Y si abandonar si olvidamos la cuestión de nación, de territorio, de la, de la lucha de clases, no entendemos esto, no podemos avanzar. Y la construcción hoy, que no tenemos más modelo, socialismo real, no tenemos más un patrón, Unión Soviética, nosotros tenemos un poco de descubrir nuestro camino, pero si no identificamos claramente que son los, los adversarios, que son los, los detentores del poder mundial, el poder de los Estados Unidos, de las comunidades globales, toda si la salud será en vano. Tenemos que reunir fuerzas, todas las fuerzas posibles para encontrar los espacios comunes de lucha contra el imperio americano que contra las delitos de nuestros países, y que esta lucha es nacional. Es importante ahora la victoria de Petro, como será importante la victoria de Amor, como será importante la victoria de Lula, de Fernández, de Arce, de Boric y de Castillo. Esto es lo que es importante definir para que podamos poder avanzar todos nuestros cuestionamientos. Fuera de eso, mi amigo, no hay camino. Y, como dice nuestro caballero Machado, se hace camino a la ¿Quieres comentar algo en salud? Dos comentarios, a ver... El, el primero, digo, ahí volvía a lo que estábamos diciendo, seamos buenos, ¿no? O sea, eh, tengamos en cuenta que, primero, que las conferencias, los foros, son espacios de encuentro, ¿no? O sea, hay mucho de lo que creo que Carolina preguntaba, lo estamos haciendo todos los días y estamos produciendo un montón de intersecciones, incluso... En nuestros espacios de trabajo, estamos trabajando con muchos eh, ministerios de salud en América Latina y el Caribe. Y no, no los quiero nombrar acá porque por ahí se me olvida alguno este, y no los quiero exponer, digamos. este Pero eh, es decir, esas intersecciones ya se están haciendo. Y yo creo que parte de lo que hacemos acá es venir a con, digamos a encontrarnos y a reflexionar juntas para volver a nuestros espacios de producción y de trabajo, porque efectivamente ahí es donde estamos produciendo. Digamos, ¿no? Entonces yo lo que diría, retomo algo que planteaba en la presentación: un poco cómo sal cómo salimos de ese pensamiento dilemático. Y y abismal, ¿no? O sea, es esto o aquello, que tarde que estamos y todo eso ya lo sabemos, pero no seamos buenos y buenas. Eh, segundo punto, eh, el tema del poder, ¿no? Que creo que ahí colocó José y que creo que es importante tener en cuenta el tema del poder para entender también que los, digamos que las transformaciones al final las son flujos, digamos, ¿no? Y en esos flujos eh, el, el orden instituido todo eso que estuvimos describiendo siempre tiene formas de reproducción de sobrevivencia pero que nunca estamos del todo externo a ese poder o sea, aunque lo describimos porque estamos en la academia y nos ponemos a describir ese poder, nunca estamos externos a ese poder. Es decir, eh, lo que trata un poco, lo que parte, imagino, de los que estamos planteando acá, Lenny, que está conectada, Luisa, Lucia, que no pudo venir, es decir, en este panel, o en los que siguen, es cómo construir primero articulaciones de procesos, cómo, digamos, no siempre hay momentos de transformación totalizante, es decir, hay espacios, no espacios de soberanía y de... Y yo lo que diría también es que ninguna impugnación y búsqueda de transformación del todo es exterior al orden vigente y al orden establecido que está ahí metido. ¿no? O sea, uno cuando busca refundar, transformar y demás, en el sentido incluso más clásico del pensamiento eh, de colonial latinoamericano, uno está entendiendo que en esa transformación eh, el orden ese que está intentando eh, transformar implica en muchos casos salir a convencer, a integrar a las y los que hasta ayer eran parte y son parte de este orden, digamos, ¿no? Es decir, hay que salir a convencer, a, digamos, in incorporar, convencer, trabajar, integrar ¿eh? Eh, y, y transformar para que efectivamente no sigan defendiendo el orden establecido, sino que puedan eh, reconstruir una nueva tama, un nuevo comienzo, que nunca es absoluto, sino que es digamos, transicional, y que en eso me parece que es eh, muy importante no solamente lo epistemológico, lo político sanitario, sino nuestro quehacer de producción cotidiana, ¿no? o sea, lo que hacemos y cómo nos implicamos en eh, todo esto que estamos eh, planteando en este panel. Agradezco, así que a todas y todas por las reflexiones y lamento que, que estemos retrasados. Eh, se agradezco también a todos los que se hayan quedado para acompañarnos. Eh, un aplauso para nuestros presentadores.